señores anuel doble a sobre toquicha eh, eh, dice es la bestia yo soy yo soy yo para cuando empecé o sea toquicha viene siendo él para cuando empezó Así es, está recordando eh, en sus tiempos con ella cuando comenzó en la música urbana yo me acuerdo que eso fue terrible ese hombre el cantante puertorriqueño anuel catalogó a la trapera dominicana Toquisha Peralta como la bestia, tras considerar que en ella ve reflejado sus inicios en el mundo artístico. En ese mismo orden manifestó su afición hacia la cantante, pues como ella tuvo que pasar por las críticas y controversias por las letras que contienen sus canciones. En Manuel Gáez Santiago, nombre de pila del artista, resaltó que a pesar de las reseñas contra urbana dominicana, esta ha podido resaltar el género. Cuando yo empecé a hablar malo, a mí no me sonaba ni en la radio y yo hacía party todos los días bien pagado. Porque el género era bien comercial y limpio, pues yo veo a toquichas y lo está logrando, dijo el intérprete de 23 Preguntas. Dijo que a pesar de las críticas y la controversia, Peralta ha logrado posicionarse con su música en el gusto de la gente. En otro orden, indicó que le gusta el dembow dominicano porque marca una diferencia en el modo de expresión en las letras y lo catalogó como una novedad. Reiteró que los artistas que más suenan en Puerto Rico son los exponentes urbanos dominicanos. Ahí es. ¿eh? ¿Eh? Toquicha, entonces la, la, la consideran... Como Anuel la bestia cuando salió en sí, el 2016. Sí, que hablaba no, yo de, de tiro y cosas. Sí, Mira, pero hay, eh, eh, aunque es muy diferente lo tema, porque Toquicha no habla de tiro sabemos de lo... De, sí, de, sí, lo pero de, de, el, de explícito. De, de muy explícito, ajá. Sí, sí, ajá sí, sí. Porque él tuvo su época así explícita también. Y, y, y más Mamoni ahí está un video, también. no se puede poner aquí, lamentamos esa masacre en, en Puerto Rico. anda un video ahí. Puerto Rico siempre se ha usado eso mucho, de, de bandos, de, de, de combo, como sí. dicen. Y mataron como cinco o seis jóvenes, me parece. Hagan un video ahí en las redes, pero no podemos ponerlo aquí. Son imágenes eh, Y eso ¿eh? es lo que afecta también. Por eso es que a veces prohíben canciones de maleanteo y cosas sí. así. Eh, porque inculca a, a, la a la violencia a los jóvenes. Se ponen caco activo. Llegan con abrigo y caco a los sitios. No, y que Anuel, Anuel en su tiempo fue una influencia muy grande. Tanto para en la juventud aquí. Todo tú, tú, tú, el que tú te parabas en la calle te decía, hasta la muerte. Sí. ¿Tú me entiendes? ¡Illuminati! <risa> <risa> <risa> <risa> Il porque fue que a los que le preguntaron a eso lo que estábamos anteriormente <risa> del tema de Toquicha con J Balvin. Entonces él dijo que el cerefre en ella entiende por lo que está pasando, porque al principio a también le hacían lo mismo. Solo que hay mucha diferencia en lo que ya ustedes han dicho, lo único es que él dice que se caracterizan por la forma en que hacen las canciones y que son explícitas, la mayoría son crudas, son cosas reales, sin tabúes que ellos cantan, entonces eso es lo que él quiso decir, dejar dicho, perdón, dentro de la entrevista.